Hola buenas, soy Santiago, soy del bootcamp de Big Data ¿no? y eh, mi proyecto es una asistencia a personas con, con visión o que están completamente ciegas. ¿no? Eh, utiliza una red neuronal convolutiva que me ayuda a identificar y clasificar a los objetos. Eh, en un principio eh, traté de utilizar o he probado varios modelos. ¿no? Para, para lograrlo eh, usé SCD MobileNet y varias, varios tipos de yo lo, yo lo vi. El problema que he tenido con, con este tipo de modelo es que más arriba del 4, del 4 Tiny, que es el que he terminado utilizando, eh, los archivos de, de configuración no son, muy, no, no son muy accesibles, ¿vale? En internet, lo que he encontrado tienes que pagar para un curso o algo así, y me ha costado encontrarlo. Eh, también he intentado, en un principio, hacerlo con OpenCV, ¿no? Agarrar mi, mi dataset, eh, partirlo en test, test y train, con, eh, convertirlo en, en gris, en una, una, una tonelada de, de RGB. Y después, con el eh, Cascade fire trate de hacer algún tipo de pre predicción, ¿no? Lo cual me llevó a esto, que fue un poquito desilusionante al principio, ¿no? Porque tanto esta como en esta detección me estaban apuntando prácticamente a cualquier lado, ¿no? y me, me, me desilusioné un poquito en el momento y pensé, pensé en cambiar por completo todo. ¿no? Y eso me llevó a usar el, el Yolo, Yolvita M4. Que okay, si vemos, un segundo, acá que lo he utilizado antes. Acá eh, no lo pongo de nuevo porque tengo la cámara, ¿no? Entonces tendría que sacar la cámara para ponerlo de nuevo y que funcione. Pero acá te da un poquito de la información de lo que ha detectado, ¿no? La, la clase que ha detectado, que es la clase cero, que es la persona, ¿no? Obviamente como lo tenía en cámara web me estaba detectando a mí. La información del bounding box ¿no? y el, la, la precisión que tenía al detectar los objetos y el ver sinceramente 99, 98 y que no bajaba de ahí... Me hizo, me hizo decidirme por el modelo. Para entender un poquito cómo, cómo funciona el modelo, ¿no? explicar un poco cómo funciona el modelo, el modelo agarra, agarra una imagen, la convierte en grids, ¿no? eh, los grids el tamaño del grid depende de lo que tú quieras, mientras más grande va a ser más problemático porque va a poder detectar varios objetos en un solo grid y mientras más chico es más preciso. ¿no? En ese grid le saca un vector que es parecido a esto, donde PC eh, varía entre 0 y 1, que es la posibilidad de que hay un objeto, de, un objeto en la imagen, las B, que son B, BX, BI, Width and height que son la información del bounding box, ¿no? del, del cuadradito, y después la C, que la C varía también dependiendo de cuánto tipo de, de objetos o clases tenga. Como simplemente son dos, son C1, C2. Si es 1 es porque está el objeto o 0 porque no está, ¿no? Después que ya decidí el modelo y, y tenía más o menos eh, aprobado por los profesores, después ya me pasé a pasarlo a Streamlit, que en realidad es, por ahora es un Streamlit bastante sencillo porque me faltan agregar ciertas eh, funcionalidades que lo he descargado acá en el, en el ritmo que son calcular la distancia de los objetos, que eso todavía no he podido lograrlo. Y también eh, crear una app para, para que sea más, un poquito más fácil al usuario, porque ahora yo, me para hacer la prueba, ayer me llevé la laptop afuera de mi casa, para tener que ir con la laptop así por la calle, que detecta bien, pero es súper incómodo. Una vez que lo hallado, pasé al stream, perdón, me silencié. Una vez pasado al stream, que de nuevo es bastante sencillo, a ver si puedo simplemente sacar la cámara. Ah, ahí va, perfecto ¿Eh? y me detecta bastante bien, perdón que tengo en obra la casa y estoy en un cuarto vacío me detecta a mí, detecta bastante bien las sillas, es que no tengo muchas cosas acá, el teléfono por ahí le cuesta, el teléfono me detecta bastante bien lo que sí, el pequeño problema que tengo yo creo que es por el modelo de YOLO que solo me detecta por frame una cosa no me no detecta dos cosas a la vez que, en realidad, para el proyecto no me, no me sirve, necesito eso mejorarlo, pero bueno, eso ya es cuestión de encontrar otro, otro modelo de yo, lo que no que no he podido.